mi cabello como lo llevo principalmente porque me siento cómoda y bien conmigo misma estoy orgullosa de poder llevar mi cabello así porque siento sí, que soy yo misma